Hola, bienvenidos a todos. Estamos en el primer directo de Solomecánicos.es. Hoy vamos a tener con nosotros a Gaspar Pedreño, que, que bueno, muchos los conoceréis como tallerista rebelde, también lo conocéis por algunas otras cuestiones que, lo, que hoy sabremos más a fondo, y que al fin y al cabo nos va a dar una visión de lo que es la perspectiva del taller en el siglo XXI, cuál es su relación con otros agentes ¿no? del, del mundo de la reparación, clientes, aseguradoras, etcétera, etcétera y su visión para el futuro. Estas es son las líneas que hemos marcado en nuestro tiesto que vamos a regar, a ver cuánto crece, pero el devenir de la conversación nos llevará a donde sea. Así que si os parece, vamos a dar la bienvenida a Gaspar, que lo tenemos por aquí. Gaspar, buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí andamos, ya te vemos ahí con el... iba a decir? Con el croma, no, no, no es un croma, es, es un panel de verdad, ¿no? Un taller box ahí. Sí, sí, sí. <ríe> la sí, verdad es que lo hicimos con mucho acierto y ahora pues, con todos los eventos online y... Bueno, y aquellas formaciones que estamos organizando le estoy sacando partido aquí a, a, a este vinilo que tengo detrás. Bueno, una forma de, de poner de relevancia que estamos en el siglo XXI. O sea, probablemente un taller hace cuatro o cinco años no se pensaría que aparte de tener su almacén, su parte de administración, de repente va a tener también que hacer un espacio donde hacer streaming, donde hacer directos, o donde hacer vídeos, o donde comunicarse con el cliente desde nuevas fórmulas. Hmm. Realmente ha sido una consecuencia, porque yo creo que cuando pusimos aquí el, el vinilo, esto para que veáis una idea es la parte superior de, de la oficina de aquí del taller y fue meramente estético, sí que es cierto pues recibíamos visitas y, y era una, una fotografía que se hizo bueno, a los inicios del taller cuando digitalizamos como si dijéramos con, con Google Street View el, el taller internamente Quedó muy chulo, estaba lógicamente la, la, foto, la foto preparada y no, no, a mí no me, no me ocupo duda cuando tuve que poner aquí una foto, de elegir esa. Como consecuencia, o como tú bien has dicho, ahora pues, el siglo XXI nos prepara para otras cosas, eh, hemos estado haciendo comunicaciones a través de, de Zoom, de, de este tipo de aplicaciones para los eventos online y qué mejor sitio que, que este escenario, efectivamente. Claro, porque para que la gente se ponga en contexto, en este caso, Tallerbox es... El, el taller, ¿no? Donde, donde realizas tu actividad profesional, pero hay otro apartado que es parte de la formación que está vinculado, aparte, o bueno, con taller box pero bueno, que es otro elemento más de, de negocio que, que tienes ahí abierto, ¿no? Sí, bueno, realmente lo, el proyecto que iniciamos hace aproximadamente seis meses eh, y que hemos llamado, eh, no sé si con mejor o con más acierto o con menos, Tallerista Rebelde, pues sí, como comentas, es un podemos llamarlo un proyecto de formación, pero la realidad que surge, bueno, pues como otras tantas cosas de, de mi inquietud personal y, y básicamente de la idea de, de poder compartir, pues aquellas cosas que yo hago diferente en el taller o ya no es que haga diferente o que básicamente que hago a, en el, en el, desde el punto de vista o la forma en la que yo interpreto la, la realidad del taller, porque sí que es cierto que bueno, no me considero un tallerista como el que más tengo un taller pero no vengo del mundo del taller y, y, y sí que en unas ocasiones eso ha tenido su, su contrapartida y, y es negativo lógicamente el no conocer el sector, o no. a día de hoy después de 10 años pues puedo decir que lo, lo conozco un poquito, pero al principio estaba totalmente perdido y, y sí que es cierto que tener esa visión digamos desde de fuera o de, de un punto de vista diferente a la persona que trabaja o que ha trabajado todavía en el taller, pues en ciertos aspectos sí que me ha, me ha ayudado. Eh, bueno, como tú bien dices, eh, vienes de otro sector, tú, en este caso tu formación, tu, tu parte formal académica, Ingeniero en Telecomunicaciones, que supongo que a día de hoy eh, tenga mucho más que ver con el sector de automóvil de lo que se hubiera pensado hace, hace unos años. ¿no? Pero eh, a raíz de eso yo lo que quiero destacar también es un poco quizá la necesidad de una formación transversal de, del mecánico, ya no solo el que conoce una llave de alguien o el que conoce eh, qué hace echarle, echarle, sino que ahora mismo el mecánico necesita estar en, tener muchos más frentes abiertos. Yo sinceramente pienso y, y bueno y yo creo que lo que más puedo aportar con este proyecto que, que hemos estado comentando es en temas de gestión, pero precisamente temas de gestión de los que yo tampoco aprendí o vienen de, de mi formación inicial, porque sinceramente los temas de ingeniería que yo puedo estudiar a, a lo que hago ahora pues prácticamente no, no tiene nada que ver. Eh, Me habrá ayudado probablemente sí. ¿Vale? Porque al final, pues sí que te da, siempre la formación te, te ayuda a estar preparado pues, principalmente para los cambios, cambios que a día de hoy suceden cada vez más rápido. Pero yo siempre digo, cuando hablo de la, o me acuerdo de la universidad, digo yo, aquí lo único que nos enseñaron fue a, a, a buscarnos la vida. Y, y sí que es cierto que cuando luego realmente alguien monta un taller o monta cualquier tipo de negocio, una pyme, pues necesita buscarse la vida todos, todos, todos los días para, para acabar levantando la persiana. Claro, muy importante, yo creo que esto que dices, porque eh, recuerdo ¿no? hablar quizá con gente ya jubilada ¿no? del mundo del taller en el que prácticamente se preocupaban de, de sus clientes, de arreglar los, los vehículos y, y poco más. Al final, bueno, hacían las facturas, se llevaba al gestor, pero a día de hoy el responsable de, o, el, o el dueño de un taller ya no solo eh, se tiene que estar pendiente de todo aquello relacionado con el automóvil, sino que el mundo administrativo, el mundo legal está súper está presente y también tiene que estar formado para ello. Uh -huh. Lo, lo primero, yo creo que lo fundamental Mario en este caso es, es el cliente, el poner el, el foco en el cliente. Antes como tú bien has dicho, era, valía con reparar los coches bien. ¿vale? Ahora, ahora realmente, por supuesto es imprescindible reparar los coches bien, pero el, el factor clave es, eh, es la fidelización, es la satisfacción del cliente, es que esa persona vuelva y para hacer que vuelva es que no vale ya con reparar el coche bien solo porque influyen 50.000 factores, eh, el hecho de la comunicación, del trato, de la, la indiferencia. Fíjate tú que el, el factor o, o, el, o la razón por la que más clientes eh, perdemos, y ya no hablo de los talleres, sino hablo en general de cualquier negocio, cualquier cualquier pequeño, pequeño negocio, es por, por, por en un momento dado no haber hecho eh, esa llamada que tienes que hacer de seguimiento, por no haber dado el presupuesto el día que dijiste que iba a darlo todo ese tipo de cosas son las que al final eh, influyen o, o, o marcan la clave del atender con, con una sonrisa. Hace poquito hacíamos un, un webinario hablando de todo este tipo de cosas, pero es que es la realidad. Eh, y eso estamos hablando de cara al exterior, pero es que de, de cara al interior esa persona que tiene un taller tiene que tener formación o necesita gestionar una pyme, ¿vale? es decir, necesita planificar, necesita tener una estrategia, tiene unos recursos humanos, un personal que también tiene, tiene que gestionar... Eh, al fin y al cabo, como yo como yo, ni como yo, Nos defino, somos hombres Orquesta, ¿vale? Es decir, tenemos que saber De todo un poquito para precisamente Llegar llegar a la meta o llegar al final Que, que básicamente es perdurar en el tiempo uh -huh. Claro, al final O sea, bueno, como, como tú me dices, ahora ya mismo Sí que quedan talleres en los que Está el dueño, que es mecánico y demás Pero evidentemente, el, el ámbito empresarial Cada vez nos vamos más a empresas que ya Tenemos empleados, nos hemos fusionado Quizá con otros talleres, etcétera, etcétera y hay que hacer muchas más cosas. ¿Crees que, si yo creo que sí, que existe una formación en tanto a lo de arreglar coches, vamos a llamarlo así, no, de una forma poco esa, pero ¿crees que falta o existe formación de lo que es lo que hemos dicho ahora? Gestión de personal, eh, gestión impositiva, legal. ¿Hay formación suficiente de cara al, al, al responsable, al personal del taller, al, al jefe de taller, al dueño del taller? No solo en el ámbito de la reparación mecánica, de chapa, pintura, etc., sino en todos esos otros ámbitos que, que rodean a la gestión de un negocio formación suficiente. Formación existe y, y formación siempre ha existido. Al hilo de los perfiles de, de talleres que te comentabas al principio de la pregunta, la realidad es que el, el perfil más habitual es el que has dicho el primero, es decir, sigue habiendo el perfil de, del mecánico, del chapista, del pintor, que bien por un lado se, se monta por su cuenta, es decir, está trabajando por cuenta ajena y decide, decide, decide emprender, decide montar un taller. Y de la misma forma, pues el típico hijo de tallerista que, que acaba heredando el taller y, y sinceramente, o en mi opinión, estadísticamente es lo que más abunda, eh, sobre todo en España. Es decir, el perfil de España es un taller muy pequeñito donde trabajan dos, tres personas, cinco y, y eso de las fusiones de talleres más grandes no, no es lo habitual, la verdad, aunque sí que es cierto que cada vez se tiende más a la concentración, pero suele pasar con, con grandes grupos, con los concesionarios, con bueno, las políticas que también siguen las aseguradoras en cuanto a su redirección, pero la realidad del taller y la del día a día son talleres muy chiquititos, donde precisamente, pues, ya no es una cuestión de que no haya formación disponible, que yo, sinceramente, sí, sí pienso que la hay, también en un momento dado, es decir, vi que podía, no sé, decir, como al final, imaginando que esto es, un, es una tarta o es un pastel, pues, podía tener un, un hueco... Eh, contando o compartiendo mi, mis experiencias eh, en el sentido que tú estabas contando como gestión, pero sobre todo lo, lo que falta en el sector del taller es, es conciencia, ¿vale? es decir, eh, estamos muy, muy, muy, muy centrados en, en el día a día, en el reparar los coches bien, como tú has dicho, que es súper importante, pero no tenemos esa conciencia de, de, de, de que necesitamos formación y, y yo el primero, es decir, es tener esa humildad de decir, oye, qué ignorante soy, eh, necesito que me ayuden, y recurrir a la gente, o a los cursos, o a las formaciones que ya existen, porque, al, como si dijéramos, a la, decir, al alcance del taller, existen muchísimas formaciones, principalmente de cara, o por los fabricantes, tanto de recambios como de, como de pintura, también los propios recambistas, ofrecen muchísimas formaciones, y yo he ido a muchísimas formaciones donde te encuentras las aulas prácticamente abiertas, y lo peor de todo es que son formaciones que nos suelen ofrecer de forma gratuita, Uh -huh. Es decir, yo sinceramente creo que el, aquí la lacra o, la, o el problema parte de nuestra propia responsabilidad en el, en el sentido de, de que no aprovechamos esa, esas oportunidades que nos brindan, tanto a nivel técnico, digo, formaciones técnicas, como formaciones en gestión, en, en cualquier otra área o ámbito que te pueda imaginar de, de un negocio, pero es, es muy curioso que ese tipo de formaciones, que las existen, que las tenemos, que son gratuitas, no, no acudimos a ellas, estamos eh, muy muy enfocados en el día a día o en el corto plazo, mire, más exactamente. Uh -huh. Claro, yo creo que también un poco, eh, pensando, ¿no?, por ejemplo, en otros ámbitos profesionales, yo que sé, el de arquitectos, ¿no? formación en continua, que se proyecta desde un ente eh, determinado, ¿existen realmente o debería haber más eh, asociaciones de talleres, eh, la patronal o llamémoslo como queramos, que sean elementos fuertes? Pues, yo que sé, las cámaras de comercio están presentes en todas las ciudades. La asociación de hosteleros pues está presente en todas las ciudades. ¿Crees que debería o que no hay suficiente cuestión de, de representación de asociación de talleres, asociación de mecánicos o que también un poco formen todo eso, que hagan un poco de, de grupo de presión en un determinado momento ante las entidades locales o ante ámbitos más, más de, nacionales y demás? A veces yo creo que puede faltar quizá un poco eso, ¿no? El, la cohesión entre distintos talleres mediante una asociación... Pero la verdad que el, el mundo del taller siempre ha, se ha dicho, siempre se ha, se ha criticado el hecho de que, de que falta unión, eh, como, tú, como tú bien has dicho a nivel de la asociación, pero sí que es cierto que que en todas las comunidades me atrevería a decir que existe el gremio de, de talleres, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Murcia está, está Fren, eh, o mejor dicho, dentro de la Federación del Metal está Greta Mur, que sería el, la asociación del gremio de talleres. También hay otra asociación más que es Atramur, que descon, desconozco, es decir, yo pertenezco a Greta Mur, pero ya digo, existen dos, y, y a nivel nacional, pues bueno, todas acá están bajo el paraguas de, de lo que sería Cetra. Hay más formación, menos. Eh, también es, también ofrecen formación. Les digo que yo personalmente también, valga la redundancia, por de formación profesional eh, he sido alguien siempre que me ha gustado mucho la formación, tanto recibirla como impartirla, pero yo a mi gente a todos los cursos que hay, es decir, a mi equipo los mando, ya sean técnic, a nivel técnico, a nivel comercial porque pienso que, que es fundamental el, el ir ya no solo formándose, sino evolucionando. ¿Vale? Eh, y y como te digo, muchas veces la responsabilidad es, es parte o, o, o es, en to es totalmente nuestra de, de los responsables que estamos en el taller, de, de las personas que estamos en, dirigiendo. Has comentado una, una cuestión muy importante, ¿no? O sea, de, de todo lo que hemos hablado hasta ahora podemos destacar que efectivamente el, el taller pequeño de uno o dos empleados es el predominante en, en España y has hablado ahora mismo de evolución. Efectivamente, cada vez el taller pequeño se tiene que enfrentar más a grupos ¿no? de, de, de grandes compañías de talleres, las, las propias casas de, de, de venta de automóviles que tienen también talleres muy potentes. ¿Qué crees que el pequeño taller puede, puede aportar para realmente decir, bueno, pues en vez de mover al taller de mi barrio de toda la vida, y era pues gran cadena en la que sé que abren los sábados por la tarde, que hay siete mecánicos y que encima puedo pedir ahora por internet? ¿Qué crees que puede ser ese punto diferencial o qué crees que le falta al pequeño taller en momento dado para decir, oye, la fidelización de clientes tiene que hacerse por este ámbito y tenemos al final que traer al cliente a, a nuestro taller? Hombre, yo creo que eh, lo, lo que tiene el taller de barrio y lo que siempre ha tenido y, y, y en lo que destaca precisamente es en, en, en ese reparar bien los coches que hemos estado hablando, es decir, en la experiencia. Quien tiene o la persona que suele estar al cargo al frente de un taller de barrio, de un taller pequeñito, de un taller que son que son pocas personas, es alguien que está, mmm, ya, ya no es que a lo, mejor, a lo mejor no ha dedicado tiempo a formación, pero porque precisamente lo que se ha profesionalizado muy mucho es en, como técnico, es decir, como, como ya sea mecánico, chapista, pintor, es decir, hay unos profesionales que te diría excelentes. Cuando tú precisamente piensas en una gran superficie, es decir, en el típico taller de mecánica rápida que... Hablemos, de, por ejemplo, de franquicias y demás. El perfil de técnico que suele haber en esas franquicias no suele ser una persona tan experimentada como el, el, el técnico que tú puedes encontrar en, en, en tu taller de confianza. Porque al final, más que taller de barrio, yo, yo hablaría de, de taller de confianza. Hay muchísima gente pues, que prefiere ir al Carrefour o mientras está comprando en el Carrefour dejar el coche y que le cambien el aceite. No se preocupa por nada más. Y hay otra, otro perfil que, además, yo creo que suele ser el más habitual pues, que requiere, a, o que requiere, que acaba... Consumiendo los servicios de, de talleres, pues sea digo, más chiquititos, o ya no más chiquititos, de talleres de toda la vida, donde, pues igual que te cambian un aceite, pues te hacen una distribución o, un, o una culata, ¿vale? Y eso al final solo lo puede hacer alguien que es muy experimentado. En ese sentido, yo, yo marcaría esa diferencia. ¿Qué ocurre o qué podemos achacar que le falta al taller de barrio? Pues ese enfoque de, de poner al cliente en el centro, el profesionalizar la gestión. Igual que ellos son muy profesionales a nivel técnico, y, y están enfocados en, en hacer esa reparación bien, deberían también al fin y al cabo pues poner un, un, un poco de esfuerzo en, en, en tratar al, al cliente lo mejor posible para que al final redunde en, en esa, como estaba hablando antes, en esa fidelización, en que vuelva. ¿Qué ocurre o dónde está el problema? Pues claro, ahora acércate tú a decirle a ese taller que tiene dos personas, tres personas, que a ver de dónde saca el tiempo. Tanto para ir a formarse, que muchas veces supone cerrar, cerrar el taller o echar la persiana, como para dejar de cambiar un aceite, de una distribución y, y dedicarle 30 minutos a un cliente va explicándole la factura. Da, eh, es la descadilla que se muerde la cola. Uh -huh. Claro, y en este... Muchas veces ahora de lo que estamos hablando es de lo que quizá el cliente ve, pero luego hay otra parte que no se ve, que es ese trabajo de puerta cerrada, lo que hemos dicho, bueno, falta efectivamente... Tienen que formarse en la gestión, tienen que formarse en el, en el back office, como se suele decir. Y dentro, ahora sacamos otro tema de colación, dentro de esto está... Eh, la relación con, con terceros agentes, ¿no? de, de, de, en este caso voy a hablar de las aseguradoras. Eh, sí. Voy a hacer la pregunta más, más, quizá más asesorada de todas, pero ¿hay aseguradora buena o todas son malas? <risa> no no sabría qué contestarte, la verdad, Mario. Eh, sí que es cierto, eh, muchas veces se utiliza el tópico de que todas son iguales, eh, objetivamente hablando no lo son, ¿vale? cierto, ¿eh? Yo si le tuviera que dar un, en este caso, olvidándonos de que estamos aquí en solo mecánicos, eh, somos talleristas, sino pensando yo, el, el consejo que le doy siempre a mis clientes es eh, que pongan su seguro, o que contraten su seguro con un mediador, ¿vale? Dígase agente exclusivo, dígase corredor de seguros, pero el que tú tengas ahí una persona que, como digo yo, le duele el bolsillo si tú te vas, es decir que, que va a hacer el trabajo va a hacer el trabajo por ti. Yo, sinceramente, la peor, o el peor de los casos que lo puedes sentir, o el, la mayor, el mayor desasosiego de un cliente es la indiferencia. Es esas llamadas de teléfono que duran 10, 15, 30 minutos, donde te atiende una persona que, bueno, pues está un operador, que está ahí al otro lado del teléfono, pero que no tiene ninguna capacidad de decisión, que no puede solucionar tu problema la mayoría de veces, porque cuando tienen que recurrir al teléfono es porque tienen un problema. Joder, es que eso es una impotencia brutal. Eh, en cambio, cuando tú tienes una persona que tú levantas el teléfono y dices oye, mi mediador, mi corredor me ha pasado esto, que tiene un accidente esa persona se ocupa de todas las cosas, tiene un problema, un siniestro total que es tan común ahora oye, eh, trata de gestionarlo de darme una solución. En cambio, cuando te tienes que enfrentar a algunas compañías a través del teléfono, yo sinceramente eso no se lo deseo a nadie. <risa> vale, Me pregunta, ¿hay compañías buenas, malas? Y, al final una compañía de seguros está para para pagar indemnizaciones o para solucionar, pues bueno, en este caso en el, ca el caso del que no, que, nos atida, que nos afecta a nosotros, pues esas, esos accidentes de tráfico que ocurren. ¿Qué es lo que pasa? Que al final las compañías de seguros no dejan de ser empresas. Y si se pueden ahorrar un duro, o si tienen que tratar al final de que esos accidentes le cuesten lo mínimo posible. Luego la postura es entendible. Otra cosa es que con nosotros, como talleres, no seamos perjudicados por ello. Claro, porque efectivamente, y es una de las, de, dentro de, de, de Tallerista Rebelde, uno de, de los hilos de, de actuación ha sido el, el, la confrontación, no voy a llamarlo enfrentamiento, porque al fin y al cabo, eh, si uno tiene la razón, pues una confrontación de ideas, de modelos de negocio, con algunas compañías aseguradoras, que la verdad es que probablemente muchos de los que nos no puedan ver conozcan el caso particular, yo de Gaspar, pero que es un poco, vamos a, a resumirles un poco ¿no? ¿Qué, qué fue ese, ese hilo ¿no? que... Que también te hizo más conocido, pues, pues eso, de enfrentamiento con una aseguradora, de decir, oye, pues es que no me quieres mandar peritos, es que le dices a mi cliente que no puede venir a mi taller cuando tiene una libre elección de taller, etcétera, etcétera. O cuando es la compañía la otra la que tiene que pagar, no es la del propio cliente y le parece que le están imponiendo, ¿no? Eh, un poco, cuéntanos cuál ha sido tu caso, porque entiendo que en ese caso tuyo hay reflejados infinidad de talleres que se encuentran en este sitio. Yo aquí, Mario, por, por remontarme, es decir, eso es en la, en la actualidad, ¿o es lo último, lo último que ha pasado, pero... Pero realmente, yo por remontarme al pasado y por precisamente, como tú dices, buscar eh, compañeros que se sientan identificados, aquí la, la situación fue, yo en 2016 perdí el compromiso de pago con la primera aseguradora y fue como una especie de, de señal. Era algo que era, o que a priori, es lo peor que te puede pasar con una compañía o por lo menos lo que más miedo tiene el taller, ¿vale? Es decir, nosotros estamos reparando coches de, de terceros, ¿vale? De un cliente. Eh, que es normalmente además nuestro cliente, es decir, es la persona que, que, como he dicho antes, considera que somos su taller de confianza, viene aquí a reparar, pero él no paga la factura, la paga una compañía. En el momento que tú pierdes el compromiso de pago, quiere decir que la compañía no te paga a ti. vale, es decir Es En este caso, indemniza a su cliente por los daños que ha sufrido el coche. Eso ahora lo tengo clarísimo y, y, y, lo, ve, y lo veo, te diría, casi como una oportunidad. Pero en 2016, cuando la primera vez o tengo una pequeña una primera discusión con una compañía y, y la consecuencia de, no sé, como te dice, llámalo enfrentamiento, llama más confrontación es perder el compromiso de pago, yo te puedo decir que en aquel momento aquello cuando menos era pa echarse a llorar. <risa> es decir, no, no recuerdo si llegaría a llorar, pero, pero estoy, te puedo asegurar que tuve que estar muy, muy preocupado y además durante mucho tiempo. Poco a poco... Eh, entendí, o, o mejor dicho vi que había la posibilidad de había otro camino, es decir, no todo era que sí a la aseguradora o a las reglas que, que proponía la aseguradora porque yo sinceramente a día de hoy ya, ya no lo veo como un enfrentamiento, una confrontación sino más bien es una negociación es decir, ellos negocian para su interés interés puramente económico, es decir de que una reparación les cueste lo más barato posible yo negocio que mi, el coche de mi cliente quede lo mejor reparado posible o si la aseguradora dice que no se puede reparar porque considera que la reparación es mayor que el, que el valor del coche, pues yo tengo que tratar de velar porque el coche de mi cliente se repare. Porque quizás el valor que le está dando la aseguradora a su coche está por debajo del valor de que de verdad vale ese coche, ese coche en el mercado. O podemos utilizar, recurrir al mercado de piezas alternativas o de ocasión para, para reparar ese coche y que vuelva a circular. ¿Vale? Partiendo, partiendo de esta idea, digo ya no de, de confrontación, sino de, de negociación, pues en 2016 pierdo el compromiso, empiezo a, a pensar, a darle muchas vueltas a esto, porque la clave está ahí, está, está en pensar. Eh, gestionar un negocio, o planificar o tener estrategias no es ni más ni menos que sentarse en una silla a pensar, ¿vale? Que, que es lo que le falta, el tiempo que nos falta a las personas que estamos al, al frente de un taller. Cuando tú te sientas, analizas, piensas, te formas, investigas, Acaba, acabamos Acabo descubriendo la asociación Atreve, vale que era una asociación de talleres eh, que estaba en Coruña y que precisamente estaba trabajando con todo este tipo de cosas. Es decir, buscar una alternativa a pues, esas situaciones, por ejemplo, sin compromiso de pago con las compañías. Es decir, ¿cómo, ¿qué pueden hacer los talleres que no están de acuerdo en una peritación, que, por ejemplo, quieren reparar un siniestro total? Fruto o al. Sí, al, yo creo, relativamente al año aproximadamente de ese primer contacto con Atreve, eh, surge la semilla de lo que ahora es ese auto, ¿vale? En mayo de 2018. Eh, esto es muy curioso, ¿sí? porque yo siempre recordaré que nos, nos juntamos 18 locos en, en Coruña. Yo en aquel, año, en aquel momento exactamente tenía un crío con 11 meses, se subió al coche mi mujer, mi hijo, nos fuimos a Coruña un fin de semana, nos pusimos delante de, de un notario. Firmamos unas escrituras, hay unos documentos que no sabía absolutamente lo que estaba firmando, pero que sí tenía claro que, iba, que iban a servir para, para tomar una, un, un camino en, en, en cuanto a, a mi relación con las aseguradoras. ¿vale? Es decir, al final estaba, como si dijéramos, eligiendo cómo quería relacionarme con, la, con las aseguradoras. En aquel momento, esos 18 locos que nos juntamos en, en Coruña, te hablo del año 2018, a día de hoy se han convertido en más de 200. Es decir, hay más de 200 talleres asociados en Auto a nivel nacional, lo cual es, es un grandísimo éxito. Yo creo que muchos de los que estamos ahí, por hecho para, para saludar a, a José Ramón, a Fran, Paco, Dani, muchos de, lo, de los fundadores que estábamos ahí, Manuel Carretero, Unai, eh, no, nunca hubiéramos pensado que esto iba a crecer de esa forma. Sí que estaba lógicamente en nuestros mejores deseos y sueños. Pero es un, es un gran orgullo el, el ver que hay un movimiento, hay una alternativa, ¿vale? Al final se trata de, de la forma en la que te relacionas con las compañías o del camino que eliges, porque yo sinceramente sí que pienso que de aquí a unos pocos años o, o vas a estar como taller concertado o, o vas a estar como taller sin compromiso. Es decir, esas relaciones que hay ahora de, de, con las compañías eh, eh, es muy complicado, o por lo menos con, con los cauces actuales. Sí que, sí que es cierto, ahora me, me viene a la cabeza la, la denuncia también de, de Cetra, de Gambam, que hicieron eh, recientemente hace un par de meses a, al Estado en la, en la Unión Europea y, y si eso llega o, a, o acaba en en buen en buen eh, en un, en una buena solución, probablemente a lo mejor quizás en un, en un par de años, toda esta relación también se quizás se reinvente y cambie la forma en, en la que talleres, aseguradoras y clientes no nos estamos realizando hasta ahora, pero, pero por, por la otra vía, o si, si esto sigue así, va a atender a, a la concentración. Es decir, a, a talleres grandes que son concertados de prácticamente todas las aseguradoras y talleres pequeñitos, pues que bueno, que al final están luchando en su día a día por, por mantener a, a ese cliente de confianza, fidelizarlo y evitar que la, que la aseguradora acabe redireccionándolo a, a sus talleres. Claro, uh -huh. estaba mirando un poco aquí la, la denuncia ¿no? que, que comentabas tú. Claro, cuestiones como al final entiendo que en un momento dado eh, pues bueno la compañía pueda decirte pues mira oye no es no, esto total porque no considero y tú digas oye no mira hay piezas de, de segunda mano y piezas de ocasión o lo que sea que puedo arreglar el vehículo eh, bueno pero de repente una de las cuestiones que es Marco no en esta denuncia contra el estado contra el estado no por por no velar por las directivas europeas es el tema de que las aseguradas quieren fijar el precio de la mano de obra. Dicen, oye, bueno, este es mi precio, está público, que lo quiera bien, que no lo quiera bien, pero esto es lo que yo cobro. ¿Cómo puedes decir tú lo que tengo que cobrar yo por el por el trabajo que hago? Puedes decirme lo que cuesta una pieza porque puedes acudir al mercado, pero decir mi mano de obra, eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú esto? No? El, el, más que nada porque también hay otra cuestión que me hace mucha gracia. Es decir, yo al final invierto 10 horas en reparar un vehículo. Vale, son 10 horas, pero es que no han sido 10 horas. yo que repararme un presupuesto, he tenido que negociar con la compañía y al final esas horas... No están metidas dentro del presupuesto. Pues bueno, pues lógicamente el precio de la hora incluye la cantidad de horas que no puedo presupuestar o que no puedo facturar. Entonces entiendo que, que de repente diga una compañera, no, es que te voy a pagar la hora a tanto. Pues, pues, usted, pero <risa> mi trabajo cuesta lo que cuesta. Hmm. Todo esto al final es algo que, que tenemos heredado, que, que viene de atrás, que hemos dado por hecho y, y precisamente so, somos muchos los talleres o, o éramos muchos los talleres que teníamos. Eh precios de mano de obra de hace 10 o 15 años y nos parecía tan normal. Yo sinceramente, eso fue una de las cosas que me hizo clic, ¿vale? Yo en 2016, en aquella época como te digo que pierdo el compromiso con la primera aseguradora, es más, lo primero que hago en, en enero de 2017 es mandarle a todas un puro fax diciendo cuál era mi precio. ¿Por qué? Porque yo mi mente cuadrada de ingeniero no entendía que yo a mi cliente le estaba cobrando un precio y luego a cada una de las aseguradoras le estaba cobrando un precio totalmente diferente. Y había aseguradoras que me pagaban a 30,28, a 33, a 31, 27,27. 27, precios que nunca había tenido yo en mi tablón y, y, y lo permitimos. Porque al final la, la, todo esto pasa porque nosotros como gestores o como dueños del taller lo hemos permitido. Es decir, ha venido la compañía y nos ha dicho que el precio medio de la zona es ese o que ellos pagan a eso. Dice, pero vamos a ver, si yo con usted no tengo relación más allá de que me pague. Es decir, aquí mi cliente elige venir a mi taller, este es mi precio que está en el tablón y es lo que usted debe, debe pagar. Otra cosa diferente es que eh, esta aseguradora me elija a mí como taller concertado, establezcamos un acuerdo por el cual esa aseguradora me va a desviar trabajo. Luego yo en, en agradecimiento o como llamémosle medida contractual, pues, pues me comprometo a, a darle unas condiciones de preferencia. Como podríamos hacer con cualquier empresa que tuviera una flota de coches, por ejemplo. Pero el, el tema del precio ahora es sangrante, es algo que... Como digo, nu nunca he entendido, estuve como cuatro o cinco años permitiéndolo, hasta que me desperté y dije: no tiene sentido, es decir, no puede ser que la compañía con la que yo no tengo ningún tipo de acuerdo me diga a mí el precio que tengo que cobrarle. Pero, ¿dónde se ha visto eso? Es decir, como siempre se pone el, el ejemplo de ir a comprar el pan a la panadería o se va al mercado, ¿no? al carrefour, donde quiera, pues ahí los precios están marcados en una etiqueta y tú cuando pasas por caja pagas lo que pone. No se te ocurre negociar con el cajero, bueno, ni muchísimo menos. Supongo que. Claro, de repente te llega un cliente, una compañía o la que tú sabes que, va, pues que te, va, te va a dar problemas en un momento dado eh, y tienes que decirle a tu cliente, oye, mira, mmm, me va a ser muy difícil acometer esta reparación porque la compañía nos va a dar por saco. El cliente lo entiende porque al fin y al cabo eh, el coche está estropeado en tu taller. Eres tú el que le estás diciendo, oye, mira, que quizá no te pueda reparar el coche porque tu compañía no me va a pagar, pero soy yo el que tengo el coche en depósito. Eh, ¿El perfil del cliente que te encuentras es un cliente comprensivo o todavía el cliente no empatiza diciendo oye, no, no, que es que yo estoy trayendo el coche al taller, él al final tiene que pegarse con la aseguradora y le estoy sacando los colores. ¿Hay comprensión y empatía por el cliente cada vez más, menos? Eh, ¿Cómo ves también el cliente en esta binomio? Te, te puedo decir que nosotros seguimos abiertos con esta relación con la aseguradora gracias a nuestros clientes. Es decir, al final al cliente lo que se trata es de te iba a decir convencerlo, pero no es, la plaza, no es la palabra convencerlo, el cliente cuando viene aquí viene porque está convencido, porque lo que quiere es que le dejen el coche bien, es decir, ni más ni menos. Es decir, yo lo que tengo muy claro y lo que he hecho siempre desde el principio es ser transparente y, y, y si el cliente me elige es porque le vamos a dejar el coche bien. Que luego tenemos un problema de gestión de cobro, porque realmente yo lo que trasladé hace seis años a lo, a lo que estamos ahora es cambiar un problema de rentabilidad por un problema de gestión de cobro. Eh, pues yo veré con el cliente la forma en la que podemos solucionar eso, ni más ni menos eh, Mario, es decir, aquí es una cuestión de que el cliente viene aquí a este taller porque tiene confianza en que nosotros le vamos a hacer las cosas bien, si no iría al concertado porque a priori tampoco tiene por qué haber ninguna diferencia entre el taller concertado y nosotros es decir, los talleres concertados muchas veces también reparan o no tienen concierto en todas las aseguradoras y, y son muy buenos talleres ¿vale? es decir, ahí la única cuestión o muchas veces lo que yo siempre comento que podemos ya no recriminar, no echar en cara, es decir, luego la diferencia entre algo que es concertado o no es que si yo tengo un acuerdo contigo, aseguradora, lo que voy a procurar es de no pelearme con la aseguradora. Es decir, en un punto en el que, como si dijéramos, hubiera una discrepancia, digamos, por ejemplo, el reparar un paragolpe o no, si la aseguradora le dice al taller concertado que el paragolpe hay que repararlo sí o sí, ¿qué va a hacer la, el taller concertado? Uh -huh. Lo repara, no, no se va a enfrentar. Si yo como técnico o técnicamente considero que ese paragolpe no debe repararse, debe sustituirse yo asesoraré a mi cliente, le informaré y le diré, oye mira, tu aseguradora te quiere reparar el paragolpe. yo considero que ese paragolpe está para cambiar ¿me echas una mano o vemos cómo poder gestionar esto para que realmente el coche se repare como debe repararse? vamos, te he puesto el ejemplo del paragolpe, pero yo creo que sería muchísimo más acertado ahora el tema de los faros, cada vez más las compañías están tendiendo a reparar faros cuando es algo que es totalmente ilegal es decir, tú le puedes cambiar unas patillas a un faro puedes reparar unas patillas de un faro pero cambiar una carcasa, cambiar piezas de un faro que no tiene, como si dijéramos, despieces, el fabricante del coche no permite que eso se haga. Y no hay sitios en España que estén autorizados para hacer eso. Las compañías están mandando faros a reparar porque les a, supone un ahorro económico. ¿Qué ocurre? ¿O con dónde está el drama aquí? Que muchas veces el cliente o la mayoría de veces te diría que no se entera. No lo sabe. ¿Por qué? Porque el taller hace esa gestión bien presionado, obligado, llámalo como quieras por la aseguradora y no se lo cuenta a su cliente, cuando realmente es el cliente el que tiene que firmar y decir y decirle al taller que autoriza que se le repare el faro, aunque sepa que, como si dijéramos, que no es legal, o, sea, o, o, o autoriza que el faro se sustituya por uno que no es nuevo. Todo ese tipo de cosas tiene que saberla el cliente, porque al final el problema es del taller. Es decir, los que tenemos que dar una garantía de la reparación y los que te asumimos si ocurre cualquier problema con ese faro, somos nosotros como taller. La ley de, la ley de servicios de talleres no permite hacer ese tipo de cosas. Claro, uh -huh. en toda esta ecuación que estamos intentando plantear, hay otro elemento más que digamos que es el juez de todo esto, o al menos previamente que es el juez de todo esto, que es el tema de los peritos. Eh, entiendo que es como todo, habrá peritos más profesionales, menos profesionales, más independientes, menos independientes... Eh, qué os estáis encontrando cómo creéis, entre bueno, otras cosas entiendo que a través de, de estar en sí Auto en el que oye, somos un grupo de presión, 200 talleres en el que hemos cambiado nuestra relación con la compañía ¿cómo habéis visto la evolución de la relación con, con el perito? supone que habría sido alguien imparcial decir, oye, mira, esto es lo que tiene el vehículo y, y esta es mi, mi determinación, pero bueno, entiendo que muchas veces somos con peritos que están eh, conchavados por así decirlo, con aseguradoras y demás, bueno, ¿cómo, cómo vais viendo ¿no? esa evolución de la relación de, del peritaje? Mira, pues tal y como yo lo veo, eh, es, eh, digo, digo, precisamente el hecho de, de ese, esa palabra de conchabado me, me, me suena fatal. Eh, no, no se trata de eso. Al final... El Quizá no es la más adecuada, sí, bueno. No, ya no es que sea la más adecuada. Es, es alguien que se está ganando la vida mm, a través o que le da trabajo la, la aseguradora. Yo, sinceramente, y lo, y lo digo siempre, eh, le tengo mucha admiración a, a la figura del perito. Mm, mi relación personal, te puedo decir, con el 90-95% perito, de peritos que vienen aquí al taller es excelente. Eh, y lo es así yo creo porque, por, por un tema de empatía, eh, yo me pongo en su lugar y la situación de un perito, te puedo decir Mario en confianza, es muchísimo peor a la situación que vivimos en los talleres, ¿vale? Es decir, los peritos están sujetos a las mismas presiones o restricciones en cuanto a pago, es decir, cada vez les pagan menos honorarios, les limitan ahora que si fotoperitación, que si les limitan los kilómetros… Eh, en el momento que la aseguradora deje de contar contigo como perito, o mejor dicho, no hay ningún vínculo eh, entre el perito y la aseguradora, más que bueno, el contrato, esa, esa, esa, sí, es decir, lo, los contratas. Normalmente el perito suele ser una figura, como tú has dicho, que es independiente, que suelen ser profesionales autónomos o empresas, gabinetes de peritación. A ti llega mañana la compañía fulanita y, y te contrata los servicios para este año, tú contratas tres peritos en nómina y el año que viene te puede quitar el contrato y decirte que no va a peritar tú como gabinete, que perita el de al lado. ¿Qué puede hacer el perito? Es que no puede hacer absolutamente nada. Yo como taller, eh, y, o mejor dicho, teniendo al cliente de mi lado, es el cliente el que manda y el que decide. Por la sencilla razón de que el coche es suyo. Y si él admite que le pongo en un faro reparado o un paragolpe reparado, estupendo. Pero es el cliente el que tiene la última palabra. Y si el cliente va de la mano conmigo y yo le asesoro en la forma en la que pues, bueno, considero que es la mejor es la mejor es la mejor para reparar su coche, que no tiene por qué, es decir, tan, al final no estamos enfocando en las discrepancias, pero que esta relación perito-taller, es decir para nada, ya te digo, bajo mi punto de vista es mala, ni hay ningún tipo de de, de compadreo ni nada, es simplemente que hay una relación profesional, perito-aseguradora pues igual que puede pasar cuando hablamos del, del taller concertado con la aseguradora ¿el perito se va a enfrentar a la aseguradora? Uh -huh. ¿no puede? ¿cómo se va a enfrentar a la aseguradora? entonces si yo aseguradora, te digo a ti perito pues que a partir de mañana tienes que mandar los faros a reparar o te voy a exigir una tasa de faros reparados o tienes que bajarme el coste medio en pintura o este año hay que rebajar los costes y poner material alternativo en vez de original, pues tú qué vas a hacer como perito. Tú eres un mandado. Y, y al final aquí vienen los peritos, te lo explican y dices, mira, yo tengo estas directrices o puedo hacer hasta aquí y tú como taller ya es responsabilidad tuya, como he dicho antes, el, el decidir aceptar eso o no, el trasladárselo a tu cliente o no pero es una, es una cuestión o una mera relación profesional. Y como te comento, su situación personal, analizada o por lo menos tal y como yo la veo, es mucho peor que la, que la nuestra, que la del taller. Uh -huh. En ese sentido, cuando digo, basándome o poniéndome en su lugar, es decir, una cuestión de empatía, cuando vienen aquí el respeto es absoluto y, y pueden tener un criterio y yo tener otro diferente. Lo normal es que sea el mismo, ¿vale? Y que en un momento dado, ese perito, si yo le digo, oye, es que con los materiales de pintura que me sale o que utiliza tu aremo a mí me cuesta el dinero pintar este coche, voy a facturar esto otro, o, o tú estás poniendo el precio de mano de obra que te dice la compañía, que me parece estupendo, pero yo voy a facturar con el de mi tablón, lo entienden perfectísimamente, Mario. Es decir y, y precisamente, yo creo que la clave del éxito y de, de, de que todo funcione son las relaciones personales el problema que están teniendo las aseguradoras o la situación que se está provocando es porque las aseguradoras no están cuidando al cliente, no están cuidando esa relación personal. Están enfocándose en, en el tema puramente económico, en, lo, en las leyes de los grandes números. El módulo de, que se paga entre las aseguradoras cuando hay un accidente, ¿vale? Como si dijéramos la indemnización, el valor de un siniestro en media durante el año anterior lleva como 10, 10 12 años congelado. Es decir, ¿por qué? Porque las aseguradoras eh, están haciendo muy bien su trabajo, hacen un análisis de los datos, de las estadísticas y todos los años consiguen rebajar los costes. No me preguntes cómo, digo, pues, al final, pero de hace 15 años para acá o 10 años te diría, el coste de un siniestro en media durante un año es exactamente el mismo cuando ha subido la vida, cuando han subido los salarios, cuando han subido el importe de las piezas, cuando los coches ahora llevan 50.000 cosas más en, a nivel de accesorios o de equipamiento electrónica que podían llevar hace 10 o 15 años. ¿Dónde está el misterio? Uh -huh. Claro, ahora mira, has abierto un, un melón interesante para ir un poco y haciendo otro hilo, ¿no? Ar argumental en, en esta entrevista, que es los coches de ahora llevan muchas más cosas de las que antes. Eh, 2035, ya ha dicho la Unión Europea que prohíbe la venta de vehículos a combustión, propiedades eh, motos se seguirán vendiendo, y veremos a ver qué pasa con los las grandes y demás. Bueno, pero salvo que algo haga que esa... Un, un que segundo, Mario. ¿Sí? Estamos en horario de trabajo. Correcto, se despide. <ríe> Vamos a cerrar la versión. <ríe> Lo que decía, eh, salvo que esa directiva o esa directriz eh, pueda prorrogarse después en el tiempo, porque por la situación coyuntural ya hemos visto en muchas eh, cuestiones de implementación eh, de Europa eh, para tal año no sé qué, y bueno, lo alargamos un año más pero ya el panorama parece que está más o menos eh, planteado 2035, fin de la venta de vehículos a combustión. Yo desde mi punto de vista personal creo que es una muy buena oportunidad quedan, quedan más de 13 años, o sea, quedan 13 años veremos a ver qué es lo que pasa, pueden pasar muchas cosas es una muy buena oportunidad para el taller de cara a que no se prohíbe la venta de vehículos de segunda mano y mucha gente alargará la vida de esos vehículos antiguos, eh, bueno, pues irlos usando y entonces se volverá ¿no? a lo que es el sector de la reparación, pero un poco cómo dibujas ese escenario de cara a la, al fin de la venta de vehículos de combustión, evidentemente un vehículo eléctrico requiere una especialización mayor digamos que entre comillas se estropean menos no va a haber que cambiar aceites, no va a haber que cambiar distribuciones etcétera, etcétera un poco como ves el futuro de, del taller y del profesional del taller dentro de ese panorama que lo que decimos, quizá en el medio plazo del 2035 en adelante eh, pueda ser un boom de cara, oye, como ya nos venden coches nuevos a combustión, alargamos la vida de los anteriores pero, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo ves un poco el panorama en los próximos 13 años y, y más allá? Bueno, realmente cuando, cuando eso ocurra, va a decir, la consecuencia inmediata, por mucho que se alarguen, seguro que llegará la directiva pues, que probablemente prohíba la circulación, ¿vale? Es decir, si en 2035 se prohíbe la venta de vehículos nuevos, ya no sé si será en 2040, 45, 50, llegará un momento que probablemente eh, aquel coche que no esté matriculado como histórico o alguna cosa de ese tipo no Va, va a dejar de, de poder circular o se prohibirá, seguro eh, es decir, va, va a llegar de una forma u otra el, el fin de la, de la combustión si esto siguen los cauces por donde están porque realmente mmm, yo creo que lo peor que ha podido pasar en cuanto a esa aprobación es que va a tener una consecuencia, bajo mi punto de vista, bastante dañina para, para, para que también muera como te digo, el, el uso de los, de, de los coches de combustión tradicional porque Ponte en el lugar de las compañías que ahora mismo están experimentando o están investigando en combustibles alternativos, combustibles sintéticos que contaminan mucho menos, pero siguen produciendo un poquito de CO2. Si tú sabes que a partir de 2035 ya no vas a poder, no se van a volver a continuar vendiendo vehículos de combustión, probablemente esas investigaciones, esos desarrollos, pues van a quedar en el olvido o se van a parar. Y esa hubiera sido una muy buena forma de poder continuar usando esos vehículos de, de combustión, como tú decías. No sé si en el futuro cambiará esto, si cuando llegue 2030, 2032, haya, pues se apruebe una prórroga, que también puede pasar, pero quizás una de las formas de poder continuar usando nuestros vehículos de combustión es el, el tema de los combustibles sintéticos. En concreto hay una marca, Sports, que está trabajando en, creo que tiene una planta, un desarrollo de, de investigaciones en Sudamérica, para precisamente... Inventar un, un combustible sintético que puedan utilizar sus coches. Eh, Porsche es una, es una marca que al final, no sé, la cifra que vi era, era disparatada. No sé si el 70 o el 80% de coches que ha fabricado en su historia siguen circulando. Y sí, si tiene vale, un índice altísimo. Bien. Con lo cual, además, el perfil de cliente que tiene ese coche, pues lo habitual es que vaya al concesionario y, y con lo cual es un ingreso para, para la marca. ¿Se puede permitir Porsche? que de repente se paren todos los 9-11 no, no, o se tengan que convertir a históricos, no sé, es un, la verdad que va a ser un, una situación complicada, un reto y, y ya no solo desde el punto de vista de la combustión, el coche autónomo, eh, el coche conectado, se decían muchísimos cambios y, y al final pues todo eso implica pues lo mismo reciclarse, formarse y, y el mecánico tradicional de, pues, de llave inglesa lo que va a tener que convertirse es prácticamente en un perfil más de, de electrónico de pues, esas esa diagnosis esa, esos ordenadores, el, el, el, el, cuando algo falle en un coche eléctrico el, lo que va a fallar es, en el 90% de los casos va a ser tema de, de electrónica y, y, y no sé hasta qué punto pues, estamos preparados o no o podremos prepararnos o adaptarnos a, a ese cambio. Claro, evidentemente, 2035 está muy adelante. Hay que pensar que muchas marcas, o sea, 2035 es el tope, no van a llegar las marcas al, 1 de, al 31 de diciembre de 2035 vendiendo coches de combustión y el 1 de enero van a cambiar sus exposiciones. Entendemos que esa mm. transición, pero aunque 2035 es la fecha límite, esa transición se va a ir dando mucho antes. Marcas ya han anunciado que de aquí a 5 años ya solo van a, van a, o ya están electrificando toda la gama, o va a ser una gama totalmente eléctrica. ¿Qué recomendación le darías? Claro, evidentemente, probablemente muchos, muchos talleristas que están planteándose ahora dicen, mira, 2035 quedan 13 años, cuando la cosa vaya, quedan 15, 20, mira, yo ya me he jubilado, no quiero saber nada. Claro, evidentemente va a haber muchas personas que ahora mismo pretendan montar un negocio o estén empezando y demás. Y claro, ese futuro para ellos es el futuro que van a tener en su desarrollo laboral. ¿Qué, qué recomendación le darías a esos, a esos gente del taller? Decir, oye... Mmm, Ten presente esto ahora, que aunque quede tiempo, va a ser donde vas a trabajar. ¿Qué, qué recomendación le das a esa gente que puede estar empezando ahora de cara al futuro? Hombre, lo primero al final es formarse a nivel técnico, pero, pero quizás también, por lo mismo, buscando una alternativa, como hablábamos antes de la aseguradora, es decir, yo creo que no todos los talleres vamos a acabar trabajando con, con coches eléctricos. Es decir, va a haber probablemente muchas otras oportunidades de negocio, en el sentido de, de la sobre todo la especialización. El que tú te puedas especializar por supuesto, pues en coches clásicos, en una marca concreta, en reparación de cajas de cambios, en reparación de esos motores eléctricos. No, no todo tiene por qué ser coche eléctrico y coche eléctrico para todos. ¿vale? Pero sí es cierto que, que si viene, que si, si viene, no, que, que ya está aquí y, y vamos a necesitar pues esas capacidades de, de formación, de aprendizaje, de a nivel técnico ponernos al día. O bien, como te comento, buscar una alternativa. Es decir, pues a partir de ahora, pues yo voy a enfocar mi taller, pues por ejemplo, a las cajas de cambios. Es decir, a, o al vehículo clásico, en concreto, un modelo clásico concreto. Es decir, uh -huh. ¿por qué? Pues porque tengo una persona que lleva 20 años tocando, tocando ese coche. Sí, claro, ahora. La verdad que dentro de 13 años, los que ahora vemos como coches normales se van a empezar a convertir en clásicos. Y claro, evidentemente, bueno. seguirán, seguirán circulando. Eh, bueno, yo creo que hemos tocado así un poco muchos temas puedan ser de relevancia para, para, el, para el mecánico para el, para el taller o si, talleristas al fin y al cabo la verdad es que me gusta ese nombre formación comentabas eh, tallerista, bueno vemos taller box tu negocio en el cual montas hace unos años eh, un, un sitio en el que dices bueno yo también te voy a reparar pero te voy a alquilar el sitio para que también pueda repararlo entiendo que, que el alquiler de boxes lo seguís teniendo sí, la gente lo sigue usando la gente sigue teniendo o teniendo ganas de, de manipular su coche no, no, la, la verdad que el, el alquiler de boxes nos duró un par de añitos. Lo, inicialmente, bueno, realmente Taller Box debe su nombre al, al alquiler de boxes, nos montamos por un lado es decir, como taller y a la misma vez, eh, en paralelo, ofrecíamos el servicio de alquiler de boxes. Pero la verdad que eh, no, no, no funcionó bien, o me atrevería a decir que, que fue, o reconocería que fue, fue un fracaso. Eh, a día de hoy, cuando lo analizo, siempre que lo cuento, digo, eh, nosotros nos enfocábamos o esperábamos que bueno, pues que ese aficionado al automóvil, esa persona que tiene el, el coche o el motor como un hobby, pues pudiera venir y hacer uso, como bien comentas, de, del elevador. La realidad es que al final el perfil que venía o el perfil de cliente que venía a alquilar un elevador era alguien que lo que no quería era pagar las horas de, de un mecánico, vale. Es decir, era, un cliente que lo que quería era ahorrarse un duro y al final cuando tú tienes una empresa y tus clientes lo que buscan es no gastar pues esa, esa conjunción no, no funciona no funciona muy bien el alquiler de se lo tuvimos durante un par de años y yo creo que en 2015 ya dejamos de, alquiler, de alquilar elevadores, también se dio la circunstancia de que poco a poco fuimos creciendo como taller, teníamos el volumen suficiente y, y, y se convertía más en un en entorpecer el camino, el hecho de de tener un, un elevador alquilado que no tenerlo disponible para, para tu trabajo como taller. Uh -huh. Por otro lado, también comenzaba, comentabas, si auto, os reunís, empezáis a, a conformaros de, de esa forma de asociación, 200 talleres, viendo que seguís creciendo y que seguís ofertando servicios a vuestros propios la cooperativa y demás, y ¿no? que también un poco, al que nos esté escuchando y viendo ahora, que, que puede ver, que puede conocer, que puede, que puede aportarle si auto a su desarrollo. Como profesional. Al final el SIAuto lo, lo que te va a aportar por un lado, yo creo, o mejor dicho, a día de hoy lo que más está aportando SIAuto es eh, esa sensación de, de unión, de grupo de, de que somos muchísimos talleres ya a nivel nacional, de que hay miembros de SIAuto en prácticamente todas las comunidades autónomas y, y de esa forma, oye, pues tú ya sabes, en cada lugar, en cada ciudad oye, pues mira, cómo es mi relación o, o si todos nos relacionamos de la misma forma con, con la compañía, con los peritos o por qué a mí me hacen esto y a ti no entonces, ahí hay una información muy valiosa. Eh, El origen o cómo surgió ese auto, pues eh, más que nada era ese asesoramiento o formación en cuanto a, a cómo cambiar tu relación con la compañía de seguro. Pero ya digo que a día de hoy es mucho más o, o yo destacaría muchísimo más lo que es la unión, la, la fuerza del grupo. Que, que el hecho ya de, de, ese, de, esa, de esa relación con, con las compañías. ¿no? Nos hemos, eh, además, la constitución, o tal y como está constituida la sociedad, es una cooperativa. Es decir, todos somos, como si dijéramos, accionistas. Inicialmente, ahora lo que se está proponiendo a, a los talleres que quieren conocerse si autos, que quieren entrar, es eh, como si dijéramos pagar... Es una, un taller cliente que se llama La relación eh, y pagan una cuota. ¿vale? Es decir, tú durante te comprometes a un periodo de un año, estás pagando una cuota mensual, en este caso, creo que recordar que eran 100 euros y donde tienes derecho a utilizar los servicios de, de ese auto. Pues tenemos un grupo de WhatsApp con todos los talleres. Eh, hay formación que ya te digo que yo considero fundamental más allá de, del proyecto de tallerista rebelde. Que es un tema personal, pero la fundación, la formación, perdón, tanto en, en esos procesos de gestión con las aseguradoras como en peritación pura y dura, que la, la ofrece a través de, de Basic, es una empresa que está en el País Vasco, que aprovecho también desde aquí a, para saludar a John. Eh, me parece a día de hoy imprescindible para cualquier taller de Chape Pintura eh, el, el poder formarse en saber qué falta en una peritación porque a día de hoy lo importante no es saber peritar, que yo me creía que sabía peritar hasta que fui a los cursos, sino saber qué no está en una peritación, es decir, qué debería estar o qué debería cobrar yo como taller y, y no está incluido en la peritación que, que me hace llegar la compañía, porque todo radica ahí, es decir, los problemas vienen de, de que la, las peritaciones están incompletas o los trabajos que, que componen una reparación de chapa y pintura no se suelen contemplar cuando, cuando recibimos esas peritaciones. Entonces, la, la lástima es que hoy voy a haber aprovechado ayer precisamente una, una reunión informativa con, con telemática, con, con talleres de ese auto pero claro, fue ayer. <risa> en, en cualquier caso, a la gente que nos esté viendo o que nos vea y quiera tener un poquito más de información sobre la cooperativa, la cooperativa al final no tiene ningún ánimo de lucro, es, es como te digo, hay, un, hay una, un, un gestor, un equipo de trabajo, nosotros al final lo que hacemos como como socios, es solicitar servicios a la, a la cooperativa, pero la cooperativa es un, es un ente en sí mismo y periódicamente se, se montan reuniones, eh, telemáticas para, pues bueno, para dar información a los talleres que, que quieren participar o que quieren sumarse al proyecto. En la página de siautoes barra eventos, ¿vale? O en el apartado eventos dentro de la página de siauto pues se puede estar al tanto de, de cuando será la próxima reunión informativa o cualquier otro evento o formación que, que realizamos. Uh -huh. Y el tercer elemento que a mí me gustaría destacar de Gaspar es el tema de Tallerista Rebelde, formaciones y demás. me un poco que la gente que te conozca, cuéntanos un poco que, de qué va de todo esto de Tallerista Rebelde. Pues, como tú dices, pues para la gente, la gente que me conoce, <ríe> yo, yo, yo recuerdo no es una vez a alguien y, y ya se me ha quedado grabado, y es verdad, y me identifico totalmente. Porque me conoce sabe que soy una persona inquieta, y ese adjetivo o esa personalidad pues, me lleva a hacer cosas como, como Tallerista Rebelde. Tallerista Rebelde no es ni más ni menos que un proyecto de formación, un proyecto donde, donde lo que pretendo es compartir pues la experiencia, lo, lo que me ha funcionado durante todo este tiempo y, y lo que no me ha funcionado con, con otros talleres, porque al fin y al cabo eh, es, es lo que, yo creo que lo que más valor tiene en este caso el proyecto de formación de tallerista rebelde es el hecho de, de que yo tengo un taller cuando yo me pongo delante de, de talleres a, pues a, precisamente, como te digo, a compartir estas experiencias, lo hace alguien que, que tiene un taller. Es decir, que lleva 10 años pasando por lo mismo que, que tú, que los que tengo enfrente. Casualmente, la última formación, la, la última que fue la segunda que he dado presencial fue en Madrid el pasado sábado y... Y, sinceramente, me, me dejó un muy buen sabor de boca. Eh. De los talleres que estaban presentes, pues prácticamente el, el 80% se ha, se ha apuntado a la siguiente formación, que será, será en octubre. Y, y no hay mejor dato, mejor estadística que esa. Es decir, a, a la gente le ha gustado, porque si no, no, no seguirían formándose o no, o no pasarían, como digo yo, al, al siguiente nivel. Así que, encantado. ¿En qué consiste el proyecto de formación? Pues, principalmente, en lo que hemos estado hablando a lo largo del día de hoy, en, en temas de gestión. Es decir, en... En, en, en poder prestar o dedicar un poquito de tiempo a, a sentarse en una silla, a pensar y, y a planificar a, a medio o largo plazo, a, a decidir, pues como tú estabas diciendo antes, oye, en 2035 vienen los eléctricos, ¿qué voy a hacer yo en mi taller? me interesa no sé, por ejemplo entrar en una red de talleres ir con alguien de la mano que sea un poquito más grande que yo, me interesa enfocarme ahora pues, a trabajar en coches clásicos para de una forma garantizarme el futuro que no sea todo entrar en la ducha de, de los coches eléctricos porque lo que sí que está claro es que cuando llegue el coche eléctrico habrá menos trabajo para todos lógicamente, necesitan tienen menos necesidades de mantenimiento o probablemente surjan otras nuevas ¿vale? surjan cosas que, que desconocemos y necesitan algún tipo de programación o no lo sé el, el futuro es muy incierto y precisamente para estar preparado para esos cambios... Pues ...bueno, eh, lo que estoy haciendo es compartir mi, mi experiencia... ...sin más ánimo que precisamente a, a ayudar a, a otros talleres que, que... bueno, o que no lo están pasando bien o, o que al fin y al cabo... ...es decir, tener una, tener una formación adicional, conocer la, la experiencia de, de... ...de alguien que está delante de un taller siempre enriquece... ...porque te puedo afirmar rotundamente que estamos ahí en la, en la formación... La, ...la semana pasada, el sábado, y en Madrid... Y, y escuchas hablar a, a los asistentes y, y aprende el resto y aprendo yo. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que, o todos hemos pasado por alguna situación que pueda hacer a, aprender al otro. Uh -huh. Bueno, pues muy, muy interesante el que, bueno, que decimos al final, hay que estar en la brecha, hay que, hay que estarse formando, hay que estar siempre activos y que nada, que, que el tallerista entienda que sus ocho horas de estar abiertos, quizá tenga que abrir siete y dedicar una a su formación y, y a su negocio. Y, y demás. Si te parece, aquí habíamos dejado un apartado de comentarios, a algunas personas nos han hecho algunos comentarios aquí en el canal de Telegram y Chapi nos dice que, al, al hilo ¿no? de todo lo que estamos comentando, dice que claro que a veces los, los, las compañías de seguros dice, te intentan imponer cambio alternativo, como lo llaman ellos, factura el precio a la hora que te que les da la gana, intenta desviar del trabajo para presionar. Bueno, nos, nos comenta aquí un poco lo que hemos estado comentando a lo largo de, de, esta, de esta pequeña entrevista y luego Paco... ah, sí. un, saludo, un saludo para Chapi Es de la casa Y luego aquí Paco Nos ha escrito ahora hace un momento Y la verdad es que nos ha puesto un texto muy, muy, muy extenso Dice que ha llevado el coche Al taller oficial de BMW Que el coche estaba asegurado a todo riesgo Y que salió ardiendo entre el motor Y la caja de cambios Lo consiguió apagar, pero bueno, se quemó la instalación eléctrica Y demás eh, Que al parecer eh, desde el 28 de julio se lo han entregado el 15 de enero y que, bueno, pues que aparentemente, aunque han arreglado todo aquello que estaba, que parecía que estaba mal, ¿no? Toda la instalación eléctrica y demás, pues que ahora le están saliendo una serie de fallos que creen que son consecuencia de, de aquel siniestro. Y nos dice, pregunta, dice que qué solución puede tener, ¿no? Si en este caso me dicen que no, que no se hacen cargo, pero que él entiende que es la raíz de aquel siniestro. Pues ahí al final la, la única solución que tiene Paco es, en este caso, es el, o quien le tiene que dar la solución a Paco es el taller. Es decir, es el, ese, ese concesionario de MV. Un coche incendiado, un coche inundado, son situaciones bastante problemáticas. Yo ahí en ese, en ese sentido, lo primero, y, y por supuesto, ir por la buena. Es decir, acercarse a, a ese concesionario y tratar de hablar o. O si realmente ellos piensan que los problemas que tiene ahora no están relacionados con, con el origen del, del siniestro, pues que le indiquen por qué, que le den no sé, un informe o, o que le justifiquen fehacientemente por qué eso no está relacionado. Y como única vía de escape, pero que le va a costar el dinero lógicamente, es contratar a un perito independiente que, que le haga un informe o, o que realmente verifique que eso no es así como están diciendo ellos. Pero de una forma u otra, y aunque sea reparado por el seguro como sea, como he dicho antes, la garantía la tiene que dar el, el taller de BMW. A quien tendría que reclamarles, en este caso, es al, al concesionario. Pero más que reclamarle, como, como te comentaba Mario, yo soy de las personas que pienso que muchas veces con una conversación o hablando pues, se puede solucionar. Y ver que, que realmente se vea si, si ese problema es achacable a, a la reparación o no. Uh -huh. Sí, bueno, También sí, pasa sí. muchas veces en los talleres pues, ¿qué sé? porque nos dan un golpe en un faro en la izquierdo y, y nos quejamos de que no nos abre la puerta la puerta trasera derecha. ¿Eh? Que, que Lógicamente ya no, no es por el comentario este sino, sino ver efectivamente que hay un neso, es decir, hay, hay una unión o una justificación de que los problemas que le esté dando ahora y sobre todo si son electrónicos o de electricidad, pues estén, estén relacionados con, con abre, aquel abre. problema del incendio que tuvo. No sé si nos puede poner más información. Y bueno, la verdad es que he hecho un comentario bastante extenso, luego te, te invito a que lo, lo mires y con detenimiento fuera de esta entrevista, pues bueno, ya sabéis que Solo Mecánicos es un canal de información de Telegram en el que nosotros ponemos la información, pero en el que las, las personas pueden participar a través de los comentarios, así que hay que dar el comentario efectivamente para que le eches un plazo. Eh, Gaspar, yo creo que hemos tocado muchos temas, eh, probablemente queden otros muchos para tocar, así que quedamos emplazado que siempre que quieras estar por aquí te hacemos la invitación. Eh, del mismo modo, bueno, pues poco a poco Solo Mecánicos irá irá creciendo, así que todo lo que vosotros queráis aportarnos, aquí estamos invitados de la misma manera que, que en este caso invitamos a todos los miembros de si Auto a que conozcan este, este proyecto y, y bueno, que no, por aquí y sobre todo a ti, muchas gracias por este ratito que ya, bueno, que hemos visto, estabas abierto todavía, estabas ahí echando la, la trampilla y, y todavía quedará mucho negocio eh, por hacer por hoy y en adelante así que nada, que muchísimas gracias por estar por aquí y, y si quieres dejar una última reflexión para todos los que nos vean eh de cara al futuro, pues, ¿qué, qué, qué, les, ¿qué les contamos como reflexión final? Pues, bueno, lo primero, darte también las gracias a ti, Mario, eh, por la oportunidad de, de estar aquí hoy y, bueno, de, de, da, de darnos voz. Y como reflexión final, yo al final incidiría en, en lo que hemos estado hablando durante esta hora, es decir, en, en, en hacernos esa, esa cura de humildad y, y pensar o ser conscientes de... De que todos necesitamos aprender o necesitamos formarnos. En una expresión que se repite muchísimo en, en ese WhatsApp de ese auto y que además dice alguien que también nosotros llamamos Chapi en, en, en el WhatsApp, que es Paco de, de Carmona de Sevilla, es formación, formación, formación y formación, formación, formación. ¿Por qué? Porque es la única forma de, de crecer, de, de evolucionar, de estar preparado para el cambio, de, de que otros pues, te, puedan, te puedan echar una mano o te muestren atajos. Porque sí que es cierto que, que el ser humano tiene la capacidad de, de aprender y sobre todo aprendemos en base a la experiencia. Pero también el ser humano lo que le ocurre es que es muy dado a, a tropezar dos y tres veces en la misma piedra. Cuando te tropiezas tres veces pues, probablemente pues, reaccionas y, y te das cuenta de que eso no lo tienes que seguir haciendo. En cambio de otras veces, pues como he comentado antes y el ejemplo de, de John Debasis yo creo que es el más, el más claro, por lo menos el más evidente que ha sido para mí en, en, este, en este periodo formativo en el taller, es el hecho de que tú vas a, a recibir una formación, te crees que sabes peritar y, y te pones delante de, de un formador que mmm, prácticamente media hora o una hora te hace cambiar la forma en la que estás pensando o te, o te muestra cosas. Recording te, has esto, esto me hubiera costado un siglo aprender. Uh -huh. Pues nada, con eso nos quedamos, que hay que estar siempre en la brecha, que hay que estar siempre ahí informados y formados y nada, esperemos que a través de esos mecánicos consigamos hacer que, que el mecánico sea más consciente de la realidad en la que sigue en el siglo XXI y nada, yo creo que con eso nos despedimos Gaspar, muchísimas gracias por estar aquí y a todos los que nos han visto también, pues, pues nada les damos las gracias, nos preguntan por ahí que si el vídeo quedará colgado, bueno, una vez que terminemos le, le miraremos, lo revisaremos y todo eso y probablemente os lo hagamos llegar y nada, este ha sido este primer directo de solomecánicos.es, ya sabéis, este es el canal de Telegram en el que intentamos que el mecánico tenga información de valor y esté al día. Y nada, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y nada, por aquí le decimos un gran saludo para Gaspar. Muchas gracias. Hasta la vista, tallerista. <ríe>